Bueno, estamos aquí en Carnicería de las Manos para realizar el sorteo de la carne para todo el mes. Entre todos los clientes que durante el mes de junio han realizado compras mayores a mil pesos. También se acaban de ingresar cinco ganadores de, de música en el aire. ¿Cómo estuvo la, la participación, Marcelo? No, como siempre, gracias a Dios, la afluencia de gente al local es buena y está la gente de repente... Este, trataba de llegar al, al número que era la meta para, para poder obtener el cupón. Mucha gente incluso pedía un artículo más. O, este, la verdad que estuvo bueno y, este, y por lo general son, son, fueron todos clientes de la casa los que, los que participaron, así que esperemos que caiga alguien que realmente lo, lo necesite y que le dé una mano para, para transitar el invierno y sobre todo... la. La, la situación que está, que tampoco a nadie le sobra nada, entonces creo que es una ayuda. El premio es la carne para todo el mes. Claro, el premio es un número fijo de plata por día, ¿tá? que pueden levantar eh, todos los días, de repente juntan dos días o lo que sea, pero es un premio físico, eh, fijo en dinero todos los días para levantar la carne. Si levanta de menos, se le acumula el otro día, este, pero son 15 días, anda rondando más o menos los 15 a 20 mil pesos. Bueno, vamos ahí, estamos con Victoria también, que no le gusta hablar, así que no la vamos a hacer hablar ni la vamos a quemar. <risa> bueno, vamos a sacar un, un número entonces. Vamos que ¿En la primera que bueno, el... vamos a ver a quién le corresponde la suerte. El señor que ganó la carne para todo el mes se llama Gustavo Suárez. Bueno, Gustavo Suárez Tapamos el teléfono ahí eh, Gustavo Suárez entonces Que bueno, va a ser llamado ahora para No sé si quiere llamarlo ahora, en... ¿Ahora? En... Intentamos. <ríe> Vamos a llamar a Gustavo Suárez con, con alta voz Y a ver si se. A ver qué dice sí. ahí está. A ver Gustavo si ¿sí atiende Hola Hola, sí Gustavo Suárez ¿Sí? Bueno, te hablamos de carnicería a las manos porque te acabas de ganar el premio de la carne para todo el mes pero buenazo, buenazo. Bueno, así que cuando, cuando quiera arrimarse, mañana ya entra en vigencia el premio. Ah, yo le digo a la guriza porque yo estoy trabajando en Durama. Bueno, no hay problema. No hay problema. Muchas gracias. Por Buenas favor, gracias, gracias, a vos, gracias a vos por participar. Bueno, muy bien. Estaba ten, estaba estaba atento y todo. Bueno, sí. gracias Marcelo. No y gracias bueno, se, ¿se viene alguna otra novedad que quieras sí. anunciar ya o...? Siempre estamos haciendo cosas. Digo, ahora, por ejemplo, no... Estamos conectados con la, con, con la cámara de importadores de, de carne para, bueno como verán, el precio de la bondiola y van a venir algunas sorpresas más. estamos Reactivamos lo que era el, la parte de, del autoabasto, de traernos la carne nosotros mismos con una unidad nueva. Este, y siempre tratando de mejorar, digo, y, más o menos manteniendo el perfil que hemos tenido siempre de cabrismo, que era tratar de lograr la mejor calidad posible y siempre teniendo los mejores precios, sobre todo para, para lo que la gente está acostumbrada, que sabe que cuando viene al local, por lo general puede llevar lo que... Lo que... La, la calidad que, que merece en su mesa y a, y a un costo que esté al alcance del bolsillo de la, de la situación que vivimos todos. ¿no? A estar atentos entonces. Si, algo se va a venir, así que si, seguramente se va a difundir por el programa, así que este, estaremos en contacto.